Llamando a mi ex El mismo cuento otra vez Dice que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para decirle otra vez Que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tu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 ¡Vea tú!